Hola, mis amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí Boris Darmon nuevamente con ustedes, con nuestro mensaje de esta noche. Estamos hablando de las señales de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo del fin. Como todos los días a las siete en punto, salimos en Facebook Live y también en media hora más. Estamos grabando nuestro programa para poder subirlo a nuestro canal en Boris Darmon Canal en YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de la apostasía. La apostasía generalizada en aquellos que hasta el día de hoy han aceptado, seguido, eh, proclamado acerca de Jesucristo. La gran rebelión o apostasía sería una de las señales del tiempo del fin. Ustedes escuchan ese sonido, es el, la lluvia maravillosa que calma nuestro calor aquí en la zona donde vivimos. Gracias a Dios por la lluvia. Bueno, como dijimos esta noche, hoy muchas iglesias, muchos, muchos grupos religiosos, sectas le llaman algunos, unos multitudinarios, otros universales, otros internacionales, existen en el mundo y todos ellos dicen creer en Jesús. Eh, la mayoría de ellos que dicen creer en Jesús basan sus doctrinas en la manera como ellos interpretan la Sagrada Escritura. Toman el libro de la Biblia, comienzan a estudiar, forman su grupo religioso y comenzando con esto, comienzan a predicar una verdad y esa verdad, que muchas veces no tiene asidero en la palabra de Dios, comienza a ser el fundamento de la praxis religiosa de este u otro grupo este proceso de eh, sostenibilidad o establecimiento de las doctrinas y los principios que van guiando esta congregación o esta religión, se convierte finalmente en el fundamento. Y ese fundamento, como no tiene el asidero pleno, absoluto, diríamos, de acuerdo a la palabra de Dios, como la palabra de Dios es, de interpretación histórico-bíblica, eh, no pueden tener sustento en el tiempo. Muchas de estas, de sus grupos religiosos o religiones, terminan por abandonar o abandonarse a sí mismos en prácticas que no necesariamente son las prácticas enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Pero aún a pesar de eso, ese despertar después del siglo XVI, XVII, XVIII, del conocimiento de la palabra de Dios después de una edad media oscura donde nadie podía leer la Sagrada Escritura, vino este despertar y este despertar permitió que miles, millones de personas en el mundo pudieran conocer acerca de Jesucristo. Como les dije, muchos a través de doctrinas y orientaciones propiamente de interpretación individual, como lo han hecho muchos líderes religiosos en el pasado, a raíz de eso se fundan estas, estos grupos religiosos y finalmente dicen que son grupos cristianos o iglesias cristianas. Pero esto no duraría mucho tiempo. Es tanta la, la, la situación dentro y fuera de estos grupos religiosos que sus fundamentos se ponen en tela de juicio. Ellos mismos no pueden defender principios que han aceptado antojadamente para poder formar y conseguir los objetivos, yo diría hasta espurios, que los movieron a formar un grupo religioso, generalmente están eh, mediados por la fama, por eh, el crecimiento económico o el beneficio de sus líderes que buscan beneficios económicos en sus miembros, quienes ávidos por buscar un sentido de pertenencia a una congregación, a un grupo, o encontrarle sentido a sus vidas, se adhieren a estos grupos religiosos y terminan finalmente siendo parte de ellos y de alguna manera involucrados en las creencias y prácticas propias de estos grupos. Pero pasan los días y el crecimiento voluminoso, eh, casi abrupto de estos grupos, comienza a verse aminorado por un rechazo de los principios más importantes dados por Dios en su palabra. En primer lugar, esta señal de apostasía, que en otras palabras es negar la verdad que habían aceptado antes. Las razones pueden ser muchas, porque pueden ser por razones propiamente de sus líderes, que se dieron cuenta que sus doctrinas no eran correctas, o no satisfizo las necesidades que ellos tenían respecto a lo que procuraban cuando se unieron a estos grupos religiosos, terminan finalmente recayendo o volviendo atrás en el sentido espiritual o dándole la espalda a Dios y a los principios que tanto ellos habían aceptado. Conozco personas que han sido fieles cristianos, en un grupo religioso, líderes, que después de un tiempo comenzaron a sentirse que estaban equivocados, que habían tomado el camino equivocado, y es tanto el dolor y el resentimiento que tienen, que abandonan no solamente lo que creían, sino incluso se vuelcan a la idea de no creer en Dios y decir que Dios incluso que no existe tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontramos que grupos mayoritarios negaron la voluntad de Dios, incluso viendo la intervención divina en sus vidas o en sus pueblos. Tomemos el ejemplo de Israel. Israel era un pueblo esclavo por 450 años. Dos, tres, cuatro generaciones habían pasado por la esclavitud. Aparece un libertador llamado Moisés. Y les ofrece el privilegio de ser liberados de la esclavitud por el poder del gran Dios soy Con su vara y con la palabra de Dios. A través de las plagas. Moisés le enseña a este pueblo que hay un Dios todopoderoso a quien siendo él quien los invita iban a adorar en el desierto libremente. Habían pasado nomás unos cuantos días de que habían salido de la esclavitud, habían aceptado una gran verdad de ser liberados por el Dios Todopoderoso, habían visto con sus propios ojos lo que había acontecido en su alrededor y cómo Dios los había librado mientras Egipto sufría las plagas, ellos no lo sufrían, pero aún así, teniendo evidencias, tres días después cuando estaban frente al mar rojo y ver a los ejércitos de los egipcios viniendo para conquistarlos, la mayoría de ellos dudaron del Dios Todopoderoso. Después que Dios hace el milagro de abrir el mar y ellos pasar por el medio de él en seco y ver cómo Dios destruyó al ejército del faraón, aún así, un poco más adelante, cuando sus estómagos no estaban llenos de comida porque solamente comían maná, comenzaron a quejarse y a rebelarse contra Moisés cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de, de la ley y recibir las órdenes de Dios para establecer las leyes de Israel que gobernarían Israel en lo civil, en lo religioso y en las prácticas propias de su comunidad, ellos se rebelaron y volvieron atrás y dejaron sus vidas evidentes con el poder de Dios de liberación y se pusieron a adorar ídolos como lo hacían en Egipto. Este acto de rebelión, este acto en el cual los mismos que habían visto el poder de Dios ahora se rebelaban para adorar ídolos que ellos mismos habían construido y que no podían hacer nada por ellos. El acto de apostasía de este pueblo era evidente, a pesar de haber visto la manifestación poderosa de la mano y el poder del Dios que los había liberado de Egipto este acto de apostasía, Dios tuvo que castigarlo. Muchos murieron aquella noche porque habían puesto su mirada en el becerro de oro y no en el Dios Todopoderoso que los había librado. La apostasía también se manifestó en el Nuevo Testamento, cuando muchos literalmente abandonaron, apart se apartaron de la posición que habían aceptado de aceptar a Jesús. Muchos incluso por temor a ser vituperados, por temor a, a, de ser criticados o de ser perseguidos, abandonaron sus principios y se entregaron a las prácticas que tenían antiguamente cuando vivían sin la protección y el cuidado divino. Todas estas actividades registradas en la palabra de Dios también sucederán en el tiempo del fin. Estos grupos religiosos este crecimiento abrupto de gente que cree en Jesucristo, pero que no tiene el fundamento de su palabra, que no tiene el fundamento de su relación con el Espíritu de Dios, que su fundamento solamente está en la pertenencia de un grupo religioso, pronto se manifestará como una gran negación de la verdad, como una rebelión abierta contra aquellas cosas que defendían antes. Y por supuesto, esto es conocido como la gran apostasía del tiempo del fin. Incluso algunos seguirán falsas enseñanzas de falsos profetas y falsos maestros que hemos mencionado al comienzo de las señales del tiempo del fin. Habrá también en ellos una rebelión abierta contra Dios y contra Jesús. Y no solamente será por grupos pequeños en diferentes países y lugares, sino que será un acto abierto de índole mundial. En Mateo 24, 10 dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Hoy el mundo anda en el camino de lo que puede tocar, de lo que puede comprobar, de lo que puede decir esto es cierto porque tuvo un contacto con algo que quiere creer, del cual quiere creer. Los científicos hoy, algunos científicos falsos, niegan a Dios y con sus argumentos tratan de demostrar al mundo de que Dios no existe, que no es, no es necesario, decía un, un gran científico, creer en Dios para creer que la naturaleza existe o que tiene un orden, porque la naturaleza misma por sí misma se, se autogenera, autodisciplina, autocontrola. Esta negación de Dios es un acto abierto de la gran rebelión del mundo en el tiempo del fin. Y la gran apostasía, la negación de la fe, de, las, de los grupos religiosos, será evidente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la advertencia de, segunda de 2 dos 2.3. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Algunos están desesperados, tienen miedo de la venida de Jesús porque no están preparados, pero no te dejes engañar, porque antes de la venida de Jesús, primero vendrá la gran rebelión contra Dios. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Hoy en día, de la misma manera como crecen los grupos religiosos, crece también el movimiento que va en contra de la voluntad de Dios. Muchos grupos impulsando privilegios de las minorías han comenzado a controlar el pensamiento religioso y han comenzado a poner en tela de juicio la fe de aquellos que creen que Jesús viene pronto a restaurar al hombre a su condición original. Por esta razón, cada noche que hablamos acerca de la venida de Jesús lo hacemos con el propósito de que tú conozcas en el tiempo en que vivimos. Muchos de nosotros estamos nubilados, no vemos con nuestros ojos porque no tenemos el Espíritu de Dios para poder entender qué está pasando en el mundo en este tiempo. El mundo va en camino hacia el caos. El control de las mentes y el, los corazones de los hombres es casi absoluto con todas las influencias que a través de las redes sociales, a través de las noticias y los medios de comunicación logran en nuestras comunidades. Muchos cristianos aún están en situación entre el vaivén de ir o no ir, de aceptar o no aceptar, de mantener o no mantener sus creencias y principios. Las escuelas están llenas de influencias negativas a la voluntad de Dios. Muchos lugares se ha prohibido hablar de religión o hablar de cosas espirituales. Se sancionan a niños porque oran en sus escuelas por otros niños. Se sancionan a adultos porque en alguna ocasión tuvieron que hablar acerca de las cosas espirituales. Hoy el mundo está en una rebelión contra Dios, inducidos por el poder de Satanás en el tiempo del fin. Veremos esto no solamente en personas, sino en grupos. Y muy pronto, a nivel mundial, negarán la eficacia del poder de Dios. Negarán los propósitos de Dios para el hombre. Negarán lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Esa es la manera como se manifestará una de las señales en el tiempo del fin Lee las Escrituras. Allí están las advertencias para que tú y yo podamos saber que muy pronto en las nubes de los cielos aparece nuestro Salvador para limpiar, para terminar con el pecado de este mundo y vivir con Él por la eternidad. Cada noche que yo hablo de estas señales, quiero que tú comiences a pensar que Dios está preparándote y está preparando un pueblo para encontrarse con Él, porque le advierte las cosas que van a suceder pronto que están sucediendo en nuestro medio y que necesitamos tomar en cuenta para saber y, y, y tener mayor seguridad de que Jesús viene y está a las puertas. Si tú ves las nubes acercarse sobre tu techo, si tú ves las nubes correr de color oscuro sobre tu techo, tú sabes que viene la lluvia. Así también sabrás que cuando las señales de los tiempos del fin los puedas ver con tus ojos y el Espíritu de Dios te los manifieste, sabrás que Jesús viene pronto y muy pronto estaremos con él para siempre. Yo quiero que tú te prepares esta noche y que le digas al Espíritu de Dios: Guíame, abre mis ojos para poder ver aquellas cosas que tú tienes preparadas para el tiempo del fin. En mi deseo, esta noche, que tú te puedas tener en tu corazón el Espíritu Santo para que él te ayude a comprender en qué tiempo estamos viviendo ahora. Vamos ahora Amadísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder conocer las señales del tiempo del fin. Queremos entregarte nuestra mente y nuestro corazón para que tú con tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender y a ver en qué tiempo vivimos y cómo tenemos que prepararnos para encontrarnos contigo cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Haz que nosotros mantengamos firmes a los principios y verdades que hemos aceptado. Que no seamos parte de aquellos que niegan tu verdad ni se rebelen contra ti, sino que vivamos la experiencia de relación contigo cada día. Ayúdanos con tu espíritu. Fortalece nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi deseo es que Dios te bendiga en esta noche y que este mensaje también te haya ayudado para comprender en el tiempo en que vivimos y cómo Dios quiere prepararte para este tiempo final. No olvides, todos los días a las 7 de la noche, hora Perú, en nuestro programa en vivo en Facebook Live. Y media hora después lo tendremos en Boris Darmon Canal, en nuestro canal de YouTube. Esperamos poder compartir contigo este mensaje y que tú puedas compartir con otros también. Un abrazo desde aquí, un amigo de siempre. Por estarmos, nos vemos mañana a las 7. en punto. Chao, chao.